Atacar económicamente un país europeo con las actuales medidas económicas no es complicado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores anunció el pasado año que en la bolsa española ya había más de mil millones de euros en posiciones cortas y que casi la mitad de estas posiciones están centradas en cuatro gestoras. Amber Capital. Marshall Oace. Partners y Wellington Management, que usan los funds como vehículos para entrar en 22 grandes compañías cotizadas, presionando a la baja sus valores bursátiles con posiciones superiores a los 100 millones de euros. Las empresas afectadas son principalmente la constructora A, C, S, Antena 3. F, C, C, Indra, Gamesa, Bankinter, Banco Popular y Red Eléctrica es precisamente Lansdowne Partners, en el barrio de Mayfair en Londres, con sus 120 millones de euros en Amadeus donde está la mayor presión. En Wellington Management, en Victoria Street 80, de Londres, con 70 millones de euros en posiciones cortas en Bank Inter, quienes hacen las apuestas más agresivas, seguida de otras ocho gestoras que también apuestan por las quiebras bancarias. También en el sector industrial hay apuestas. En Indra hay invertidos en posiciones cortas un 11% de su capital, de la que no escapa tampoco la mesa. Un campo de batalla, en la que no hay formación, debido a que los propios bancos llevan estrangulándola durante décadas. Si tuviéramos que poner una etiqueta como símbolo por cada nota de disconformidad por las atrocidades que se están cometiendo en ambos lados del Atlántico, necesitaríamos un muro en la Europa de los mercaderes. El mundo se ha vuelto loco en una guerra de intenciones sin moral. Las noticias importantes de la semana no solo se centran en la matanza de animales de gran calibre por parte del representante del Reino de España. Que además debe ser símbolo de unidad y permanencia. La falta de moralidad de la cúpula dirigente causa un notable desgaste en la credibilidad pública para que continúen en sus cargos. Todos estos asuntos son utilizados como cortina de humo para cubrir otros asuntos importantes en una sucesión de noticias que corren por los tabloides afiliados a Grupo de Rupert Murdoch, que hoy en día es calificado como uno de los hombres más peligrosos de Europa, con postulantes en varios países europeos, como Pedro J. Ramírez en España, José María Aznar, como miembro del Consejo de New Court en Londres. La emisora de televisión, Antena 3, es también uno de los objetivos de Murdoch, como señala el noticiero, espacioseuropeos.com. El plan financiero de las entidades bancarias con el apoyo del gobierno, para limitar el movimiento de dinero efectivo a 2.500 euros, va por buen camino. Algunos analistas tildan esta medida de corralito financiero, que afecta a los derechos constitucionales, y a una marcada diferencia en el derecho, con otros ciudadanos europeos. Esta medida que se pretende activar como paraguas contra el fraude fiscal, es una matanza de moscas a cañonazos, cuando el verdadero fraude está dentro de las actividades bancarias, en paraísos fiscales, y la evasión de capitales. En España la política y la justicia se encuentran santandarizadas, con el apoyo de la bisagra gobernante, como se demostró con el indulto por parte del gobierno socialista, de las penas de presión e inhabilitación del consejero delegado del Banco de Santander, por una falsa querella, falsedad documental y conducta ruin. todos majetes de sangre de toro hispánica y también un saludo a los que viven con una hora menos por allá abajo, cerca de los pozos de petróleo. Oh, pues sí que no deben estar contentos a los que le plantan en su jardín un agujero donde brote líquido negro. A ver, que pasen los chicos del trading. Estamos por aquí, mi comandante. Tomen asientos mis pupilos, que vamos a comenzar. Díganme qué dificultades han tenido con la plataforma. Mire caballero, yo no veo bien los gráficos, con fondo negro y los precios en verde. Tengo mucho trabajo al aplicar todos los osciladores a todos los gráficos. Hola señor. Yo no he encontrado la forma de borrar las líneas de tendencia. No he conseguido cerrar ninguna operación. He introducido largos y cortos, y luego ordenas limitadas de venta. Y me ha abierto cortos y largos. Aún están abiertos. Como coberturas. Es muy fácil. Claro. Cuando se conocen las cosas. Lo voy a explicar de forma sencilla, y conoceréis algunos trucos. Manuel, usted con el botón derecho del ratón, sobre el gráfico y aplique los osciladores. En propiedades cambie el color. Guárdelo como plantilla. Abra los charts aplique plantilla, Carmen, lo suyo es más sencillo. Botón derecho del ratón, y seleccione lista de objetos. Ahí selecciona y borra. O puede editarlo marcando radio. Solo trazará segmentos de líneas. Jordi, esta plataforma te permite ponerte corto y largos en el mismo instrumento. Pero cuidado, la operación la cierras desde terminal. A mercado. O fijar un cierre a un precio. Tienes también, la posibilidad de modificar las orden, si tener que borrar. También está el trailing stop. Pero cuidado contralinstop Stop, tu ordenador debe estar conectado a la red. Una de las claves para ganar en trading es encontrar el momento y el precio adecuado. Fernando da claves todos los días. ¿Habéis hecho el corto en IBEX de 140 puntos el lunes? Yo he solicitado abrir una cuenta desde hace 2009 con... Y no dio tiempo para hacer la operación. Yo practicaba con la plataforma. No hice nada de nada. Yo también he solicitado abrir una cuenta desde AST 2000 Now, y estaba haciendo pruebas con la plataforma. Bueno, escuchad esto. Fernando estará toda la semana en el trading room de AST. Él, os invita esta semana a hacer trading desde las 9 a.m. Vamos a escucharle ahora. Análisis para la semana del 16 al 20 de abril. Comenzamos con el IBEX indicando que la onda 5 de la que hablábamos hace meses y que hemos estado siguiendo de cerca las últimas semanas se confirma. La pérdida de la zona de soporte 7.505 se confirmó con esta situación que se anunció en el análisis de la semana pasada, sugiriendo posiciones cortas encarecidamente. Felicitaciones a quienes eh, hayan realizado dicha operación. En el futuro, la situación no es muy cambiante debido a que su ciclo no da señales estables de haber acabado, tan solo la entrada en la zona de sobreventa y sin señales de figuras que marquen un cambio de tendencia nos deja en la incertidumbre. La señal nos viene del Dow Jones, en el que el diferencial entre el cierre de las bolsas europeas y el Dow Jones es de 77 puntos a la baja, que deberá descontarse el lunes del IBEX, así que posiciones cortas en la zona del 7229 en el IBEX con objetivo 7170. El DAX se encuentra en una onda 4, sin que por el momento haya cerrado el gap que tiene la zona del 6775 debido a que el impulso alcista de esta semana le llevó al 6761, dejando esos 14 puntos para cerrar el gap para una mejor ocasión. Por el momento, su ciclo de onda 4 apunta al soporte natural del 6497, desde el 6583 que se encuentra en estos momentos, es decir, 86 puntos a la baja, que no es nada despreciable. En el gráfico de 30 minutos se encuentra en zona de sobreventa los osciladores pues quemando a la baja y forma divergencia. El previsor Advanced Get nos indica de que en las últimas dos horas de mercado entró en la onda 5 y que aunque puede caer ligeramente debajo de los mínimos se puede producir un ligero rebote al alza y es ahí donde debemos colocar posiciones cortas en la zona del 6557. Fijaros en el Dow Jones, pues, cómo ha perdido la zona del soporte principal, sin respetar lo que normalmente debió ser pues, un reborte en, en esta zona, que está situada en la banda de los 13.000 puntos. Ha realizado un pullback a la resistencia y disponiéndose a realizar un viaje algo más largo a la baja. En el gráfico de 30 minutos nos indica que ese movimiento corto que se observa en el gráfico diario eh, en el de 30 minutos está en la fase final de la onda 4 e inicio de una onda 5 que debe situarle por debajo de los 12.710, pero con una falta de formar figuras técnicas que lo corroboren. Esta figura envolvente en el gráfico de 30 minutos en la última hora indica que cuando abra debería de intentar recuperar ligeramente para irse con contundencia a la baja, debido a que tanto el oscilador como el Elliott tiger confirman que la onda 5 ya ha comenzado y con bastantes posibilidades que se pueda... Eh, ir a encontrar eh, con el inicio de una 3, dentro de una 5. Así que puede verse una fiesta correctiva que le lleve al objetivo del 12.710 el mismo lunes. El euro dólar está muy cansino, slowly, slowly. Se retrasa al cumplir con su ciclo que debe situarle por debajo de lo, del 1.2610 para formar esa onda 5 que le queda aún por cumplir. La figura HCH es ahora más clara y muchos abren los ojos en este escenario que puede ser dibujado por las manos fuertes del mercado para dar a entender una dirección pues una dirección de precio en las que muchos tra traders están ya colocados en posiciones cortas. En el gráfico de 30 minutos os, os se observa que debe formar la onda 4 y 5, es decir que se ve una divergencia al alza tras llegar a una zona de sobreventa y a falta de concluir la 4 en el segmento 1.3140 para concluir con un viaje por debajo de los mínimos, con el apoyo de una figura abierta. El movimiento ahora al alza llenaría las arcas de los ventrílocos que mueven la marioneta de un mercado que va perdiendo adeptos a manos llenas sin antes vaciar sus bolsillos. No recomiendo que entres aún en él, a pesar de su figura. Una precaución equivale a vivir una segunda vida, aunque con algo menos de beneficio, pero la supervivencia es lo que prima. El petróleo, en su ciclo alcista de onda 4, está cumpliendo con un patrón clásico al formar la onda 4 con una corrección a la banda del 38,2% sin llegar a ella físicamente. Andrew Cowell indica que en, en sus lecciones que en una tendencia al alza las correcciones del RSI si llegan a la zona de 40 han concluido con su estructura bajista. Esto puede ser una evidencia que la tenemos delante. Pequeños toques hacen grandes rasgos. Además, está apoyado con una divergencia alcista que le envía a los máximos. Y en 30 minutos tenemos un ciclo al alza de onda 3 que no es la más pequeña del ciclo, que le envía a la zona de los 123, por lo que se sugiere posiciones largas con al menos este objetivo desde la madrugada del lunes. Aunque no hay divergencias en 30 minutos, las figuras estructurales han formado patrones que evidencian un claro síntoma de recuperación. Volverá a atacar la zona alta entre el 17 y el 18 de abril y comenzará un, un nuevo gran impulso. Por último, el oro. Llegó a la zona del 61,8% y advertimos que se produciría el rebote. Este ha sido de considerables dimensiones, desde el 0.0 al 168010, es decir de 6.710 puntos básicos y ahora está formando figura. Hay que esperarle en la clavícula de la figura o esperarle a que haga una corrección mayor, es decir que o gana la resistencia o que o continúa por debajo del soporte. También la bala eh, un movimiento a la baja, la pérdida de la zona de soporte, que es ahora resistencia y la posibilidad de que haga un brazo derecho en la figura HCH, hasta la zona del 61,8%. En cualquier caso, unas brackets pueden ser lo mejor, cortos en la zona del 1651 con objetivo 1637 y largos a esperar que se forme el punto de aceleración. Y todo esto porque en el trading no hay lógica, como ni todos los derechos son reservados, ni todos los zurdos son habladores.